Eche usted, eche usted, eche usted, anísicos en el delantal, eche usted, eche usted, eche usted, allá van, allá van, allá van. Hola, somos Mujeres con Raíz y desde este emblemático lugar de Murcia, la Plaza del Cardenal Belluga, os, os invitamos, invitamos al Festival Endomusic el próximo 11 de mayo. Nos vemos. Un beso.